En el programa televisivo Despiértate al Día, se hizo de público conocimiento la denuncia hecha por el vicepresidente de la Federación de Tenis en esa ciudad de que los atletas de este municipio que representan la ciudad en los Juegos Nacionales fueron sacados de la competencia sin siquiera haber participado. En el día de ayer se pautó, eh, según nos indican temprano, de que se va a jugar las semifinales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 para ver si se puede resolver esa situación y jugar. Hasta ahora ha sido un frustroso, los resultados han sido negativos, pero vamos a tratar de conseguir ese objetivo. Joan Cordero, NTI, su noticiero regional.